بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن y Sakinati Oh Dios mío, abre las puertas del Paraíso para mi cierra las puertas del fuego del infierno para mi y dame éxito en este día para la recitación del Corán. Oh, quien desciende el sosiego a los corazones de los creyentes? Rahim. En el nombre de Dios el compasivo el misericordioso. 1. Las puertas del paraíso e infierno. El paraíso es la morada de la gente justa y próspera en el más allá donde residirá y disfrutará de las bendiciones divinas. Según algunas narraciones, una de las puertas del paraíso se llama rayón. Esta puerta es especial para los ayunantes que han soportado la sed y el hambre del ayuno. Otra puerta del paraíso se llama paciencia, y aquellos que han estado en problemas en este mundo y han tenido paciencia entrarán al paraíso por esta puerta. Según las narraciones islámicas, el bar según las narraciones islámicas, el verdadero ayuno consiste en la abstención de todas las cosas prohibidas por Dios. Se ha narrado que además de la boca del ayunante, todos sus miembros, incluyendo sus ojos, sus oídos, su lengua, deben abstenerse de las cosas prohibidas. Se ha narrado que el profeta Muhammad dijo, en el mes de Ramadán, las puertas del paraíso están abiertas y las puertas del infierno están cerradas, y las obras de la gente son aceptadas por Dios. 2. Recitación del Corán. La virtud de la recitación del Corán se obtiene mejor cuando el Corán se recita, comprendiendo sus conceptos y reflexionando en ellos. Por esta razón, de los mejores estudios en este mes es estudiar la interpretación del Corán. Muchas gracias por escucharme. Vasalomale con Vrachnatuddo y la Paracu.